Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta categoría, a nuestra tercera categoría síncrona de Roboyam Beta México 2021. Eh, sean bienvenidos todos. Eh, mi nombre es Eduardo Cruces y pues hoy vamos a tener a varios robots eh, compitiendo de distintos puntos de la República y de algunos otros países que nos van a estar acompañando para llevarse las tres certificaciones que estamos que tienen disponibles para el RoboJam All Stars. Entonces pues vamos a comenzar, pero sin antes eh, no podemos comenzar sin antes mencionar a nuestro equipo de jurado que ellos pues son el eh, quienes van a llevar la parte de las reglas de nuestra competencia y van a verificar que los participantes cumplan muy bien con todas las reglas. Entonces vamos a comenzar con nuestro juez. Él es uno de sus primeros jueces, él es Antonio Cortés. Él es eh, técnico en energías renovables, estudiante, ingeniero mecatrónico administrador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, es fundador de Robocort, funda cofundador de Maker Education Latinoamérica y fundador de Maker Education en México. Y también es educador, innovador, certificado de Microsoft. Eh, bienvenido Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy, muy buenos días a todos. Este, muchísimas gracias, Eduardo, por esta presentación. Estamos ya listos y preparados para, para lo que es el evento el día de hoy. Ya, ya ya tuvimos la parte de la homologación, todos los robots ya pasaron. Entonces, ahí ahora sí, viene lo bueno. Mucho éxito para todos. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Y, pues, es importante mencionarles lo que nos eh, comenta Antonio, que los robots ya previamente fueron homologados. Antes de comenzar con esta transmisión, los jueces tuvieron una junta previa con todos los participantes para explicarles la parte de la homologación. Checaron que sus robots estuvieran en medida, que las pistas estuvieran en la forma adecuada y también algunas dudas que salieron con el reglamento. Entonces, vamos a continuar con el siguiente juez. Él es Josué. Está por acá. Okay. Él es Josué Palma. Él es estudiante de eh, Ingeniería Mecánica de la UAM eh, Azcapotzalco. Él también es eh, vicepresidente de la sección estudiantil de la UAM Azcapotzalco del IEEE. Y también ha participado como colaborador del Centro de Ciencias Explora de 2016 a 2018 para el desarrollo integral de niños y adolescentes. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto estar aquí eh, acompañándolos un día más eh, vimos ayer. Y la verdad, eh, ayer estuvo bastante bastante emocionante eh, en, la, en la categoría que, que nos tocó. Entonces, espero que o sea un gran día y que todos, todos, todos nos divertamos. Perfecto. Muchas gracias, Josué. Y bienvenido a Roboyam. Igualmente, Antonio, bienvenido a Roboyam Beta. Y pues muchas gracias por eh, participar en esta competencia como jueces. Y bueno, antes de comenzar, pues quisiera comentarles que los premios para esta categoría, el primer, segundo y tercer lugar, se van a llevar la acreditación para el RoboJam All Stars, el próximo 30 y 31 de octubre, el cual es un torneo que se va a realizar de manera virtual en Colombia. Y pues bueno... Tenemos eh, diferentes ya países invitados como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, la India, México, Perú, Filipinas y Eslovenia. Todos estos finalistas de los diferentes regionales de RoboJam alrededor del mundo en este 2021. Y los tres eh, primeros lugares, el primer, segundo y tercer lugar de esta categoría, van a ganar su certificación para representar a México en esta competencia. Y además vamos a tener disponibles 25 dólares en efectivo para el primer lugar de esta categoría. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eh, adelante jueces, no sé si tengan alguna, uh, algunos comentarios finales para comenzar con la competencia. No, por mi parte no. todo está bien y les deseo la mejor estrategia de todos y éxito. Sí, pues yo, yo más que nada, nada más que este, tengan lo que viene siendo el celular o lo que van a estar poniéndolo para que lo puedan seguir el robot para poder ver exactamente cuándo inicia y cuándo termina esta parte de, de su robot y poder contar el tiempo de la mejor manera posible, ¿verdad? Para no afectarlos. Ok, excelente. Muy bien. Pues bueno, entonces, adelante jueces, comenzamos con el primer equipo. Perfecto. Ok. Este, Ahí nada más para, para recordarles, van a, hacer el, van a hacer tres rondas y cada ronda va a tener un máximo de dos minutos. Sí. Y pues bueno, vamos a comenzar con el robot Otto de, del equipo CCLT Tronics. Sí, por favor. Sí, permítanme. Tiene un delay de 5 segundos eh, sí. Ok, entonces vamos a Empezar el tiempo eh, Cuando tú nos digas ¿Sí? Porque tenemos que tomar el tiempo aquí de inicio ¿Ok? Uh -huh. Tú nos dices. Uno, dos, tres, cuatro, Y bueno, recordamos, seguido. chicos, si su robot sale, eh, pues también ustedes pueden volverlo a regresar y ahora hay que regresarlo al punto de inicio. El tiempo no se detiene. Eh, sigue corriendo, entonces, para que lo tengan en cuenta. Puedes alejar un poquito más el celular, nada ¿no? para que se vea bien. Ahí está, perfecto. Inicio. ¿De acuerdo? Les recordamos chicos que no hay necesidad de, de, de apagarlo, simplemente pueden descargarlo al inicio para que no pierdan eh, los 5 segundos de delay que puedan tener, en este caso. Vamos Bien. chicos tienen un total de 120 segundos, 2 minutos para terminar en su recorrido. Y Ok, para mí ya se le acabó el tiempo sí. Ok Vamos a ponerlo como, como ronda como ronda nula porque pues no no lo acabaste pero bueno, tienes dos rondas más así que pues puedes ahí este, lo que viene a ser, corregirlo corregir los errores y pues nos vemos en la próxima ronda. Mucho éxito. Vamos ahora con Kurama CSLT. Ok, este, ya tengo la pista. Ustedes me dicen cuando comience. Es, igual tengo un delay de cinco segundos. Este... ¿Ya comenzamos? ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, sí, cuando usted nos indique. Te abro el micrófono. Ahí va. Sí, por favor. Ponemos cinco, cuatro, tres, dos, uno... Ya recuerdo, inicia el tiempo. Vemos que tiene un recorrido bastante. y sí, ahí vemos bastante cómo está. Ahí se está moviendo muy bien. Ahí quiere... Se va de un lado para otro, se va inclinadito. Está... Con es la pared. pared, pared. quiere, pueden tomarlo y regresar otra vez. Ahí vemos cómo otra vez... Bien. Ahí va, ahí va, sí, iba, iba, iba. Un como comentario para los demás, chicos. me en cuenta una buena estrategia. Si ya saben que más o menos eh, su robot se desvía un poco, yo creo que en los extremos, el tiempo de interesarse, en un espacio, considerable, y para tener un buen recorrido. Como ya vemos, justamente está a la mitad de su recorrido, en la mitad de tiempo. Entonces estamos en un... un muy buen tiempo o sea, casi por terminar. ¡Oh! O sea, a unos... ¿Sí? Sí. <ríe> Se negó a llegar, estuvo a punto de sí, llegar. Puede, ser, puede regresarlo, aún, aún le queda eh, bastante tiempo. Entonces, vemos que tiene exacto. Okay. Aún tiene un, un tiempo considerable. Vemos que avanzamos bien. Ahí va avanzando. No se no me... desanime, aún tiene bastante tiempo. ¿Puedo volver a regresar? Nosotros le indicamos cuando se haya terminado su tiempo. Ahí va bien, ahí va bien. ¿Cómo se alcanza. A mí ya se me acabó el tiempo. Bueno, de sí. modo, siguiente ronda. Sí, así también. A la siguiente ronda. Vamos vamos con todo. Éxito. Ahora vamos con el robot Toby. Deja, cambio la cámara. Es esta. Ahí estás. Sí, ahí estás. Tiene un delay también de 5 segundos. Ok. ¿No Vamos a dejar, lo prendo. No sé si ahí se ve. 4, 5, 10. Ahí. Creo que, como tienes la parte de la cinta, no lo está pasando. No sé, Toño, sí, ¿te parece que eh, igual lo vuelvo a poner al, al, al inicio? No sé si ya tomaste el tiempo. Sí, hoy. No, no lo voy a poner al inicio, ¿lo vuelvo a poner? No, yo, yo, yo sí le yo sí estoy tomando el tiempo. Ah, ok. Sí. Porque bueno, ahorita ahor ahor se, está, se está apoyando de lo que viene a ser la, la parte de las paredes. Pues vamos, vamos a ver si lo, ter, si lo completa, si lo termina. Ah, te lo voy a mover porque va a poner de el... Este, pues, ok. ¿Lo vas a regresar desde el inicio? Sí, Pero, ya lo regreso. Ok. Bueno, el tiempo sigue corriendo, el tiempo sigue corriendo. Ahí, intenta alejar un poquito más el celular para poder ver la vista más abierta del... <risa> Ok. No se desanimen, chicos. Vamos, vamos bien. Es la primera ronda. Así que pues. Separa un poquito más el celular, por favor. levántalo más para poder ver así el, el robot. Ok. Le vamos a dar recorrido de su robot. Y también, o sea, si se, si se detiene o se trae, ustedes pueden tomarlo, volverlo a poner en la, en la parte inicial y partir ¿Me voy a hablar? Pero... Sí, sí. Ustedes pueden ponerlo todas las veces que quieran, siempre y cuando esté dentro de este tiempo. Traten de que la toma de, de, de su celular nos muestre la corrida del robot, por favor. Sí. Bueno, a mí ya se me acabó el tiempo de este robot. También a mí. Entonces nos vamos a ir al que sigue, pero pues ahí che chequen ahí, pues, los errores que tienen y cómo los pueden solucionar para que los hagan de una manera correcta. Vamos ahora con el robot Rapiro. ¿Robot ah, sí, voy, deje el cambio de cámara. Eh, ahí se ve, ok. Eh, ahí sí se, se ve, sí se, se ve bien. Espérame, espérame, déjame, nada más te pongo el pin. Porque luego. Porque luego no te alcanzo a ver en grande. Ahí está, ya te veo. Okay, a eh, va a caminar como de lado, o sea, va a este, es como de lado, pues, en la comunidad. Perfecto. Eh, si quiero yo les cuento, porque tiene como un tipo de delivery raro, pero que no. De acuerdo, de acuerdo. Uno, dos. Recuerden, si le sale, puede regresarlo a la parte inicial. Y, y, y vemos que eh, se mueve bastante bien. Eh, tiene un recorrido bastante recto. Ya no vamos a volver a salir. Pueden regresarlo todas las veces que gusten. Mientras se mantenga dentro del tiempo. Y recordamos, chicos, que tienen un tiempo total máximo de dos minutos. Para que eh, igual vayan, vayan checando las participaciones de sus compañeros, vayan planeando su estrategia y piensa más o menos como por dónde pueden, eh, poner su robot a manera de que cumpla el recorrido. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. Y tiempo. Yeah. Tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes, compañero? Ah, eh. ay, no sé si se ve. Bueno, yo tengo esto. Tengo 51.33. Sí, yo también tengo sí. 51. Sí, vamos a poner aquí el 51. Perfecto, muy bien. Como lo ven, hasta ahora el récord más largo que tenía era el profesor José, con un, una muy buena participación, pero pues se arrebataron el triunfo en esta primera parte. Entonces, hasta ahora, una muy buena actuación y seguimos con el robot NX. Hola, estoy teniendo problemas con la batería y se descargó. Este, no sé si se pueda pasar al final o no sé cómo aplique ahí. ¿Te parece, Toño, si lo pasamos al final y ahorita regresamos en lo que soluciona el problema técnico? Sí, vamos a pasarlo. Este, Están de acuerdo las personas de dejarlo ahorita en esta ronda al final, pero de preferencia sería que las, las dos que siguen, si estés en, en tu mismo lugar. ¿Están de acuerdo las personas o hay algún, algún problema? ¿Los demás participantes? No, para mí está bien. Perfecto. Oh. Entonces, eh, pasamos con el Lucía Rotío 3000. Lucía, vamos a la pista sí. y muéstranos. Nos mandan el, el teléfono tío tío tío. para que se vea. Perfecto. A usar el mejor tiempo que tenemos son 51 segundos. Entonces es el tiempo a abrir a en esta primera ronda. Entonces para que no se desanime chicos, todos se han mostrado bastante bastante buenos. Caso solo un pequeño ajuste para que puedan terminar ese recorrido. Sí, ahí vemos cómo Ahí está bien la persona. Ok, perfecto. Muy bien. también tiene un delay de 5 segundos ah perfecto recuerden pueden regresar otra vez al inicio si ven que se traba no eh, recuerden chicos digo no no hay ninguna no necesidad de que lo, lo apaguen mientras se mantenga encendido para que no les quede ese, ese tiempo del delay entonces pueden regresarlo al principio en las que ustedes gusten siempre y cuando esté dentro del tiempo vemos que de nuevo se vuelve a trabajar con, con, con la pared Ah, ¿Sí lo puedo dejar para la siguiente ronda? Sí, como gusten. No se conviene, Toño. Todavía le queda un minuto. O oh, bueno, hasta dónde llega, hasta dónde llega. <risa> Vemos que la táctica en este caso fue apoyarse. Para tener un recorrido. Recuerden que tienen un tiempo total. De dos minutos, 120 segundos para terminar el recorrido. Tienen que recorrer 150 centímetros, equivalente a metro y medio, en este tiempo. Vemos que va un poco más lento, pero seguro. Lleva 90 centímetros, un poquito más del metro. Lleva, ya sobrepasó. lleva 40 porque va de, del 1.50 al 0. Al, al, al Acá. 60, 70, es que va de, va del 1.50 al 0 ahí. ¿Cómo, cierto, cómo, cierto. ¿cómo? Y bueno, se acabó el tiempo. Justamente terminamos el tiempo, terminamos su participación. Recuerden chicos, traten de buscar una mejor su mejor estrategia, ya sea apoyándose. Perfecto, ahora vamos con el robot Octavius y se va preparando la técnica 60 con sus dos robots entonces vamos a dar sí, tu robot y ponlo en la pista ya seguimos amigo no, son los que siguen profe los que siguen, ya nos falta uno, uno y después llevan ustedes Pero, gracias Ok, ahí ya tenemos a, um, el robot Octavius. Octavius, a tu cuenta. ¿Qué que tienes el micrófono apagado si estás hablando. Okay. Ya. A tu cuenta. Ok, yo les digo cuando ya... Ya. Yeah. Okay. Eh, empezamos el tiempo. Ahí, ahí vemos cómo parece que como quiere bailar. Así, uno, uno. Como parece paso, paso de baos cuando dice? Uno, uno. De hecho, ahorita, poco. intenté arreglar un, este, una de sus patas porque creo que no le elevaba bien, pero no sé por qué ahora solo se está poniendo a bailar porque se supone que ya caminaba. dos oh. no, Luis. No, no, no, no, no, no sé si ¿lo puedes volverlo a poner, pero vas a estar dentro del tiempo. Sí, eh, ¿Puedes eh, resolver el la, problema? La, de alguna otra forma. Para que no se... A lo mejor se tiró solo. Hijo, vamos. Se cansó mucho de bailar, yo creo. <risa> Vemos que... No quiere avanzar, solo está bailando. Y otra vez se cayó. Ahí para, a lo mejor para recomendación de todos los equipos, mientras no estén participando, pongan a cargar sus pilas. Muchas veces son problemas que pueden pasar, así que pues pongan a cargar sus pilas por mientras para que pues puedan tener el, la, la mejor solución de, de, de esta, esta parte de la competencia. Hacia Okay. También tiene otro que es el bailador. Vamos a tener que cambiar la competencia por los bailarines. Y Terminamos el tiempo. Terminamos el tiempo, correcto. Ah, está, también no, no, pudo no pudo completarlo, pero pues trate para el próximo. Así que, pues bueno, vamos con eh, la técnica 60, el equipo 8. Aquí estamos, amigo. Ahí está, ya le puse el 8 y es el mismo naranja. Perfecto, muy bien. Ah, a tu conteo. A ver, mi Uno, dos, tres. Bien, bien. Vemos que este va con un paso bastante, bastante firme bastante va bien, excelente. Recordamos bastante. que el primer tiempo vencer era de 51 segundos y vamos a ver... Cómo... Uh, listo. Correcto. ¿Cuánto tienes? Yo tengo un tiempo registrado de 24.27 segundos. Yo tengo 25. Vamos a, vamos a tomar el de 24. Perfecto. Bien, bien, bien. Bien hecho, Trencocho. Vamos ahora para la, el equipo 9. Aquí está la pista, amigo, nuevamente. Ahí está la cinta tal y como habíamos puesto. Perfecto. Entonces, va a ser a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto. Ahí vemos cómo... ¿Cómo iba? De poquito en poquito. Ya saben, si, si ven que se está desviando mucho, regresarlo y ponerlo de nuevo en la línea inicial, las veces que les guste, mientras esté dentro del tiempo. Vemos que ya se eso Va un recorrido bastante bastante bien. Paso, a pasito. Sí, ahí va. Lento, pero seguro, como se debe decir. Lento, pero seguro. Ahí vamos. Actu vemos, ¿no? vemos que... Vemos ahí la línea, la línea final, preparando el tiempo. Sí, Perfecto. El tiempo. Perfecto. ¿Cuánto tienes? Tengo 40,85, 40.85 segundos. Correcto, yo también, yo también tengo 40. Perfecto, bien. Bien, bien, bien. Una expresión técnica. De Muy bien. Ahora vamos con el robot Máximo. ¿Robot Máximo? ¿Te encuentras? Sí, aquí estoy. ¿Sí se ve? Sí, bueno. ya te veo. Ya te vi aquí. Ahí nada más. Sí, por favor, sí, porfa, y si puedes separar un poquito el para poder ver la parte más amplia del robot. Ahí está. A ver, ok. Nomás baila. Entonces, Checa ya sea la programación, checa las pilas. En la computadora sí da, sí camina, pero cuando lo conecto a pilas no. Y cuando le meto otro programa tampoco, se lo pasa así. Checa, entonces a lo mejor las pilas que tiene no están no está, a lo mejor tan cargadas, a lo mejor no son del voltaje, del amperaje. Muchas veces eso, eso puede, puede pasar. No, pues me espera el segundo round. Pues, igual, aún tienes tiempo, entonces no sé si quieres a lo mejor y, y le dan ganas de combinar más rápido. ¿Podemos esperarnos para darles eh, el tiempo reglamentario? Sí, se tienen que dar los dos minutos reglamentarios, más que nada porque pues, es tiempo de la ronda. Él sabe cómo, cómo nos gusta deleitar con sus bailes, ¿verdad? Ahí... Ahí vemos cómo se detiene. Parece que está jugando el, de, el juego del de, de nuevo del calamar. Cuando se voltea, se detiene el robot. Tenemos que mirarlo, ¿no? Para que camine más recién. Nos, eh, no, no ¿No nos volteamos y ya volteamos, Camino 10 centímetros. No, nos volteamos un ratito y volvemos a, a verlo a, así para que avance. Eh, Ok, ahí vemos cómo, cómo va. Y es que parece, parece como, como cuando son los, los bailes de los 15 años, cuando los bailes de boda, de Mucho melanes. Para, para un lado y para otro, así, así, así tal cualmente. A lo mejor en la tarjeta de programación ahora fue de 15 años y no fue como para que corría recio. Sí, a, a, a, a lo mejor hay que hacerle una verificación. Pues bueno, a mí ya se me acabó el tiempo. Lo he lo mismo. Entonces, eh, bueno... No se les animen, aún tienen rondas nuevas Aún pueden solucionarlo Ya se pueden checar Ya que sea la programación a Algún cambio en el voltaje Entonces para que lo tengan Con los, los demás equipos Que están presentados en mismo Entonces, no sé si es que Pasemos con NX No, primero pero... vamos, con, vamos con Choco Vamos con Choco ah. y hacer la ronda con NX Perfecto Entonces, Choco Choco, Choco Choco tenemos eh, que son de al equipo Perú. Así que, pues bueno, equipo, equipo de Perú participando en Roboyam, México. Vamos a ver qué tal le va. Uno, dos, tres. Eh, bien, bien, bien, ven, empiezan bien. bien. Vamos a empezar bien. Sí, ahí, ahí podemos ver cómo, cómo va caminando de poquito en poquito ahí lo podemos distinguir lo más blanco que podamos ver un, yo creo que va a ser alusión a los al a halloween verdad un fantasmita un casper como ah, muy bien muy bien veamos cómo va si sí, sí, sí puede notar eh, tiene un recorrido bastante bastante bien bastante limpio pero siento sí, yo eh, no sé en otoño, que, que si sí se adapta a causa de que no tiene como ningún obstáculo entonces los sensores hacen que vaya como más recio no sé es lo que estoy percibiendo en los, en los eh, competidores que han hecho bastante bien ya me lo llega, vamos a tomar el tiempo. Se prepara, se perfila. Sí, está, está a punto. punto de cruzar la línea. Está a la mitad, está a la mitad, sí. está a la mitad. Y se está quedando a la mitad, se está quedando a la mitad. Se queda a la mitad. Aún tiene tiempo, aún tiene tiempo. Probablemente y no, y se regresó y dijo: No quiero cruzar. No puede ser posible. No, se quedó. A la mitad de la línea. La lo mitad. mismo que nos pasó con el profe. Aún tiene tiempo, probablemente se recupere. Tiene bastante tiempo. Aún está en la recta final de su tiempo. Sí, ya me Siete, lo. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y sí, termina sí, mi tiempo. Ole. Le faltó tantito. No, hombre. Cruz azul, La Cruz Azulio como, como, como aquí dicen Pero bueno, así le fue al Cruz Azul Y pues la vez pasada quedó campeón Así que pues, ánimo equipo, si se puede No tenemos dos rondas más Vamos con el Equipo ENS n x Ya aquí está, ahorita lo voy a poner Perfecto Mm, estás aquí con el de Arriola, Perfecto, muy bien ¿A tu conteo? Déjelo por Ya ahorita no tarda Ok Cuando tú nos digas Cuando tú nos digas Ya, nomás okay. que se está cayendo Y no quiere avanzar en ratos Ok, bueno. Ahora tienen un tiempo límite de dos minutos, 120 segundos para su recorrido. Sí. Entonces vamos a ver qué, sí. qué es lo que le está sucediendo. No. Ah, lo, lo estoy llegando lo de la batería. Sí. ¿Está cayendo? Ya. Ok. El tiempo ya está corriendo, oh, ¿verdad? Sí, así es, ya, ya tengo su, su tiempo corriendo. Me parece que es un poco tímido. Hay que voltearnos también, vamos a jugar. Uh -huh. ¿Cómo es? Eh, muévete luz verde, ¿verdad? Eh, hay que voltearnos. Este de plano no se quiere mover. Se quedó quieto. No, pues, pues bueno. Aún es, no está en tiempo. Digo, no sé si en, en el próximo minuto se sí. avienta una carrerilla, ¿no? Sí, una carrerita así rapidilla, pero bueno, todavía tienes tiempo. No sé si a lo mejor algo de mover de mover algo. Este, no sé, a veces, a veces jala la de pegándole algo se funciona mejor. Me deja confiable. Sí, verdad. Este. Pues bueno, vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. <risa> Yo creo que ya no quiso. Tenle fe, aún tienes tiempo. Sí, que queda muere tiempo. El Te, todavía queda último. Todavía queda tiempo y eso es lo último que se debe, debe de, de perder la fe. Así que pues bueno. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Chicos, recomendación. Traten de checar los sensores de sus robots que, que no están como, que no se estén obstruyendo con nada, la batería, chequen todo eso para que no les, no les haga una jugada ahorita que eh, empecemos su segunda ronda, y puedan mejorar, recuerden, tenemos tres rondas, eh, aún, aún no han perdido, y digo, hay que echarle bastantes ganas que aún, aún queda bastante. Exactamente, así que pues bueno, este... Ahora sí, recomendaciones, vamos a, vamos a tomarle así un ratito de tiempo para que pues, sigan cargando sus pilas. Número uno, eh, échenle muchas ganas, no se desanimen, si ven que, que no ojalá al principio su robot, no, ustedes sigan, sigan de que, ah, bueno, ahorita va a funcionar, ahorita va a funcionar, échenle ánimos, a veces, aunque ustedes digan, los robots no te, no te pueden leer, no te pueden entender, los robots entienden, entienden esas vibras buenas que tú les puedes mandar al momento, cántale, váyale, grítale de que ánimo, ánimo, ustedes pueden Así para que puedan ver a su, a su robot ganar. Pero pues bueno, ahorita ya comentó la parte, de, la parte técnica, así que bueno, muchísimas gracias y pues siguen siendo gana. Este, Eduardo, no sé si quieres darles algún, alguna, algún comentario o algo antes de, de pasarla a la siguiente ronda. Sí, claro que sí, pues... Eh... La verdad ha estado bien emocionante la competencia, más la última, que en donde el, nuestro amigo de, del Chocó casi, casi por ahí este, le faltó bien poquito. Pero pues hay que tomarlo como experiencia y también este, checar muy bien que eh, la pista esté limpia. <ríe> si tienen oportunidad ahorita darle una limpiada, por ahí a lo mejor basurilla se va atorando con, el, con, el este, con, con, con, el, con las patitas y entonces este, pues o por ahí puede ser, ¿no?, el, el, el problema. También, eh, otra, otra de las cosas es que, eh, pues, carguen bien sus pilas, ¿no?, ahorita en este momentito que estamos, eh, pues, eh, des, eh, dando este, estos minutos, eh, carguen bien sus pilas, chicos, también, eh, no se desanimen, todavía faltan dos rondas, apenas esto va comenzando, entonces, pues, todavía por ahí tienen oportunidad, eh, y, y, bueno, también, este pues que coloquen el robot de una manera lo más eh, recomendable posible, ¿no? Algunos de ustedes pusieron incluso que el robot caminara de ladito, otros de frente, entonces pues ya más o menos saben cómo camina su robot, ¿no? Si se va chueco, si se va derecho, entonces eh, pues traten de ponerlo lo más eh, como a ustedes les convenga y también recuerden que de acuerdo al reglamento no hay límite en el ancho de la pista, el mínimo es de 20 centímetros. Entonces, por ahí estuve viendo que algunos robots se atoraban, pues aprovechen eso y hagan su pista más ancha, ¿no? Esas pueden ser los, algunas recomendaciones para la segunda y la tercera ronda. Perfecto. Pues bueno, este, ahorita más que nada, ahora queremos escuchar si tienen algún comentario los participantes, alguien, sino para ya dar inicio a la segunda ronda. Yo la verdad ya me quedé muy desconcertado con el mío porque sí caminaba pero se agarraba girando y ahorita intenté como darle una pata del cervo porque creo que eso es lo que estaba fallando porque una se levantaba más que la otra. Pero este pues ya vieron que se puso a bailar <risa> y, y ahorita casi se me cae intentando arreglar el código y creo que se le zafaron los cervos, se lo ando destornillando y volviendo a tornillar <risa> A veces es mejor empezar desde cero, hacerlo otra vez el robotito así rápido, pero muchas veces la emoción que pues, puede llevar a muy lejos. Creo que, <ríe> creo, creo que varios de los que hemos participado en torneos a lo mejor presenciales, te podemos decir que a veces al momento de, hacer, de arreglarlo desde cero, en, el, en ese momento, es mucho de lo, de lo mejor que puede pasar. Este, este, sí, profe, José. Nos vas un comentario. de Los que no les jalaron lo, lo de las baterías... Lo más seguro es que le metieron baterías comerciales y no tienen la suficiente potencia, por eso es que no se mueve, porque así nos pasó a nosotros también. Si le metió de esas de la Rayovac o Energizer, no levantan este, la potencia del robot. Perfecto, pues muchísimas gracias, profe, por, por el comentario, ya para que todos vayan teniendo en cuenta eso, para, para estas dos rondas que quedan. Pues muchísimas gracias y pues bueno, ahora sí, damos inicio a la segunda ronda. Perfecto. Bueno, listo, chicos. Empezamos con el robot Tapia. Otro Tapia. Ahí está, ya lo podemos ver. Ándale, muy bien. Ahí vemos el, el, el robot. Ok. A ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Ahí vemos cómo inicia. ¿Cómo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, va? bien. Pero una, una, una mejor movilidad, la ronda pasada. Se mueve bastante bien. Bastante bien. Se ve que esta no se la va a terminar esperemos vamos a hacer changuitos para que sí las buenas ah, vibras las, las buenas vibras todos vamos a, a echarle changuitos como que decimos en México los changuitos para que pueda superarlo sí eh, bien, al parecer corregió bastante, bastante detallitos, o ya un recorrido, estamos casi a la mitad del, del recorrido, y ya podemos ver cómo se ve ya mejor, como que ahora ya desayunó ¿no? Ahora sí ya se como de ánimo, ya dijo, ya perdí la primera, voy a ganar la segunda, luego la, la tercera vamos bien, va el tiempo se toma su tiempo, recuerden chicos que un total de dos minutos para terminar el recorrido son 150 centímetros, metro y medio que tienen que recorrer hasta ahora llevamos un recorrido bien aún me queda bastante tiempo Ahí nada más, métele segunda, métele segunda, métele tercera, tú puedes, tú puedes, robotito. Es el robot, robot tapia. vamos a hacerle buenas libras para que pueda a llegar antes de que se le acabe el tiempo. Ahí vamos, ahí vamos. Va bastante bien, va bastante bien. No, no, no, mira, para no, allá no, para no, no, allá no, no, no, no, no, para acá, para acá, para acá, no, no, no, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. No, hombre, ya casi termina. Ay. Aún está a tiempo, probablemente recapacite y vuelva. Ok, desde, desde el inicio Vamos a ver si lo hacen 10 segundos 9, 8, 7 7, 6 5, 4 3, 2 1 5 ¡No hombre! Esta nos hizo, nos hizo sufrir Estaba a punto de llegar Rayos Bueno, ni hablar Aún te queda una más en robot, así Ahí. que no te desanimes, casi toda, toda puedes ganar. Tenemos sí, bueno. fe en que toda puedes ganar. Todavía se puede. A ver, vamos mm. ahora con eh, Kurama CLT, que es del Profe, si no me equivoco. Sí, ya, ya está listo. Ahí está, ya, ya, lo ya, ya lo tengo listo, este, ahorita nomás lo prendo, tiene el delay de 5 segundos. Perfecto. Y vamos por allá. Ok. Dos, tres, cuatro, y arranca. Ahí vemos. Recordemos que el robot, nada uh, más SLT, eh, tuvo una de las mejores participaciones en lo que iba al principio de la ronda, pero se le negó el triunfo. Justamente como el, el robot Ototapia se encontró justamente en el principio y decidió no entrar. Ahí estamos de nuevo, vamos bien, aún está en muy buen tiempo. Esperemos que en esta ronda el robot Kurama no se le niegue la victoria. Vemos que tiene un desplazamiento bastante recto. Esperemos que sea así. Vamos a mandarle las mejores vibras para que termine, termine, termine. Las lo vibras. vemos bien, lo vemos bien. Las buenas bien, bien, bien, Ayana. bien, bien. Está casi nada, está casi nada. ¡Ay, oh, no puede ser posible! Ah, no puede. A ver. Eh, eh, eh, a, dejarlo, a ver, vamos a dejarlo, vamos a Una patita sí, pasa, y... Sí pasa, sí pasa. Ya pasó. Eh, ¿Sí? Ya, ¿Sí? Yo, yo digo que, que... ahí está. Ahora sí, ahora sí. pasó? Sí, tenía que sí. pasar completamente las dos, las, las dos para poder contarle pues, el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ¿cuánto, tiene, cuánto tiempo tienes tú, Josué? Tengo un minuto con dos segundos. Correcto, un minuto, dos segundos, se convierte a sesenta y dos. 62 segundos en esta segunda ronda. Bien. Excelente. Ahora vamos con el robot Toby. Entonces ya vemos que ya el robot... Un el robot Toby está en la pista. Nos comentabas que también tiene un delay, ¿no? De 5 segundos. Entonces tú nos dices a la cuenta para empezar a tomar tu tiempo. Pues supone que ya se encendió, ya no quiere entender. Bueno, vamos a darle tiempo reglamentario, que son dos minutos a esperar a que. Sí, ahí puedes prenderlo, apagarlo, no sé a lo mejor. Hacerle los ajustes necesarios, que creas que con eso va a jalar. Un golpecito, un... échale, al... dale, tú puedes. Quizás solo necesito unas palabras de ánimo lo actives, crees que pueden. Un, un, unas palabras de, de ánimo, tú puedes, tú puedes, dale, ya ves, ya se movió, con esas palabras de ánimo. Ya ves, más palabritas y ya, ya puede llegar. Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo, vamos a movernos, a ver... Sigue sí, la derecha. Derecha, derecha. Que se mueva la pierna derecha. A ver, vamos. Ánimo, ánimo, ánimo. Igual vemos que no se quiere mover. Aún o sea, tiene un poquito de tiempo. Están un poquito tímidos todavía. No sé, a lo mejor se quedaron dormidos. Están muy dormidos todavía. Se quedaron así como que se levantaron porque es domingo, pero ay, le faltó ir por la barbacoa. Le faltó esa, esa parte del ánimo, ¿verdad? Eh, eh. <risa> nos <Balcanos risa> comenta que eso ya se quedó mocho. Ánimo como corrido. Híjole. Bueno, bueno, okay. igual si eh, ahorita que le toque. Ahí está, ya como que se movió, como que se movió. Igual no sé si guste, te quedan unos segundos. Sí, yo tengo, yo tengo aquí 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Perfecto. Pues vamos ahora a decirle, pues más que nada, que, que siga adelante, que sí que, que pasó a la hora de aliento. Nada más le recordamos, le dijimos algo y llegó. Se quiso, quiso caminar. este lo se, a ver, Vamos a ir con el que sigue, el robot Rapiro. Ah, ah, bueno, okay. sí. eh, ahí va. Ok, y nada más, eh. por si le puede hacer poquito para atrás el robot porque... Ah, sobre la línea, sí. Sí, sí es que de hecho el cero es después de la línea. Ah, sí, pero es que estaba pisando la línea, o sea, tal cualmente. Así. ¿Ah, ah, sí? está bien. Uh -huh. Ok, una, dos, tres. Uno. Ahí vemos, va a toda velocidad. Mete primera. Oh. Mete segunda. Vemos, vemos Mete que casi... tercera. Puede sí. que uh, casi casi, ¿eh? casi, rompe ese récord, ¿eh? Híjole, la lo teníamos, lo teníamos muy buena. A ver, otra vez. Eh, vamos, primera. Vemos que el récord lo tiene y lo sostiene, la técnica 68. Eh, yo no vi que pasara no. completamente. No, tampoco necesita, igual aún tienes tiempo, puedes regresarlo. Recordemos que el robot tiene que sus pasar dos, eh, piecitos, tienen que pasar. Los dos, completamente. Vamos bien, vamos bien, va bien, bastante bien. Aún está en tiempo. Recordemos que ahorita mejor tiempo lo tiene la técnica 60 con su robot 8 con 24 segundos. estás a punto de pasar. Está a punto de pasar. Claro, bien. Ya. Sí ya. Bien, bien, bien. Esa fue más legal. Entonces, eh, ¿qué tiempo tienes, Toño? Yo tengo 55 segundos. Perfecto, 55 segundos también tengo yo. Ok, correcto. Casi, casi mejoraba ese tiempo, ¿eh? Sí. Por casi nada. Hay nada más para, para que tengas en cuenta bien eso. Espérate que pase completamente bien las dos, las dos patitas, porque te, tenías un tiempo mejor, pero este, ahí ten en cuenta eso, que tienes que esperar hasta que la, las dos patitas pasen exactamente completo la línea. Okay. Entonces, para que los demás competidores tengan eso en cuenta y no les pase lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasemos con el robot NX. Sí, vamos a ver cómo nos... Nos muestra tu recorrido. Ahí vemos el, el de Arriola Perfecto. ¿A ah, tu conteo? Eh, ya. Cuando no sí. estamos ¿Listo? Ok. Corre tu tiempo. Ahora sí que... quiero avanzar, pero está cayendo. Vemos que se resiste. Se tira. Re... Se, se, se tira. Se tira, se va, avanza, pero se, se, se tira al suelo. Dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Porque acá, es que también yo creo que a lo mejor ahí tienes algo más de peso hacia atrás, por eso cuando camina a lo mejor, no sé si a lo mejor la pila está muy pesada o, o el cable hace mucho, mucho peso atrás, ¿verdad? Mucha fricción para atrás, entonces hace la parte de que se caiga para atrás. No, ahora ¿qué? que, bueno, parece, parece que ya se enfrente, pero vamos bien, va, va, va bien, digo, eh, ya sí. vemos que se mueve. Pues mejoraste, pues ya, ya tenemos... a la, a, a la anterior sí se ve como algo, algo diferente, algo nuevo, y sí, que ya está avanzando. Y se resiste a querer salir de ese cerro, ¿eh? Sí, eso está como que, lo pones, avanza dos, tres, te cae. Ve, es que dice veo una línea, me tiro ve sí. <risa> híjole hombre, ahora ya ven menos 10. vamos bien, va bien, va bien pero... <risa> híjole, es que ¿Aún, aún estás en tiempo quiere dar ¿Aún como aún que dos pasitos a... quiere dar como dos pasitos y luego ahí es donde híjole, sí, se nos se nos traba Creemos, creemos que es como parte del contrapeso. Igual, eh, digo, ya, ya se mueve, ya, ya tiene movimiento. Sí. Pero ahora sigue ganando como ese contrapeso que tiene la parte superior. Sí, y pues bueno, a mí ya se me acabó el tiempo. Ya terminó su tiempo, termina su tiempo de participación. Recuerden, aún tienen una ronda más para tratar de mejorar y tratar de resolver esos problemillas. ¿De acuerdo? Entonces vamos con Luisillo, el robotillo 3000. Luisillo, robotillo 3000. ¿Dónde estás? Ahorita Luisillo. me vuelvo a meter, es que como crea eco al conectarme al teléfono, lo me desconecto cada vez que participo. Va. Ah, ok, perfecto. Tenemos unos segundos. Y entonces, para que se vaya preparando el robot Octavius. Vamos ya aquí a la mitad de, la, de esta segunda ronda ahorita va el robot Luisito el robotillo 3000 después vamos a ir con el robot Octavius después la técnica se con sus dos robots tanto el 8 como el 9 luego vamos a ir con Máximo y terminaríamos con Choco es la segunda ronda. pero bueno, regresamos con el robot Luis el robotillo 3000 tiene el display también de 5 segundos perfecto de acuerdo pues, pues, pues, es que lo pudieras poner un poco atrás de la línea para empezar, sí, perfecto, y sí. vemos que va en sentido contrario cómo quiere caminar, pero tiene exacto, lo hemos bastante bien tiene un buen recorrido, se volvió a detener con la, con la pared igual recuerden chicos, pueden re, eh, regresarlo al punto de inicio y volver a partir las veces que ustedes gusten mientras estén dentro del tiempo volvemos eh, bueno, volvamos a ver y ahora se tiró hoy no, se le salieron las tripas sin cabeza, a lo mejor sin cabeza no, no la puedo dejar para la siguiente ronda es que no, no, no embona bien la cabeza con el cuerpo oh. igual, digo, puedes tratar de solucionarlo aún tienes tiempo digo, a todos que eh, necesitan cumplir el tiempo reglamentario igual bueno, no, no dejes de, de compartirnos tu, tu pista por favor no apagues tu, tu, tu cámara Recuerden chicos, tienen dentro de, mientras dentro del tiempo ustedes pueden ajustarlo para que camine, regresarlo al principio las veces que ustedes gusten sí. para que no haya problemas. Okay. Vamos que está avanzando muchísimo mejor. Aún le resta un tiempo. Bien. Vamos que se volvió a detener contra la pared. Okay. ¿Cuánto tiempo tienes? 1, 47, 48, 49, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Perfecto, pues bueno. Recuerden chicos, pueden solucionar estos problemas, aún les queda una ronda más. Pueden regresar su robot todas las veces que sea necesario al inicio eh, dentro de los dos minutos que tienen como tiempo máximo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Exacto. Pues bueno, entonces nos vamos a ir con el robot Octavius, ¿no? robot Octavius exactamente. Robot Octavius, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy, no más que les digo que de una pata los cervos están como corridos, no este, giran como deben, giran aguados. Este, pues bueno, entonces, ¿qué, qué haríamos? Entonces, porque es turno. ¿Nos puedes mostrar lo que hace? Sí. Bien. Por ejemplo, este al, al girarle no ni siquiera suena, o sea, va todo hacia aguado. Les digo que ahorita que ahorita tronó, tronaron los servos de esta pata y pues ya no quieren servir. <risa> ya, entonces, eh, ¿crees que tengas alguna solución? Digo, si no, de lo contrario, no sé, ¿qué opinas tú, Toño? Sí, si sí, tú crees, entonces yo creo que tendremos que, pues, eh, ¿Te opinar, te le también poner anular, anular esta ronda para, para, tu, para, para tu robot, porque pues no, no, no, no lo tienes, ¿verdad? No, podría investigar rápido, a ver si lo puedo reparar, pero pues, ay, no sé. Pues mira, te podemos anular esta ronda y la que sigue pues tendrías una ronda más para, para hacerlo. Ok, espero poder, este aunque sea hacer que baile de nuevo. Vale, esperemos que sí. De acuerdo entonces, Octavius, para esa ronda queda anulada y pasamos de nuevo con... 30 60 con su robot 8. Vamos a ver el equipo 8, si supera su récord. 24 segundos. El tiempo vencer. Claro que sí, amigo. Vamos a darle. Aquí estamos mostrando el robot ya. A ver sí. si no nos da extraños. Este, ustedes nos contamos nosotros o qué onda. Sí, cuéntanos, cuenta usted, por favor. Entonces, uno. Dos, tres. Listo, inicia el tiempo. Vamos bastante bien. Creo que Imagíname pareciera buscar. que va a romper su propio récord, ¿eh? Metió primera, segunda, tercera, cuarta, quinta... No puedo creer que lo va a romper. Lo va a romper. Todo. Y justamente, ¡Listo! ¡Y tiempo! Vaya, <ríe> ¿qué tiempo tienes, Toña? Yo tengo catorce. Tengo quince, quince en punto seis bueno, yo tengo 14.95, no sé. 14. <risa> <risa> <risa> así que pues bueno, vamos a ponerle el 14. Eso. Bien, bien, bien. Muy bien, técnica 60. De acuerdo, ahora nos pueden presentar su robot 9, por favor. Aquí está la pista nuevamente, la misma, hasta el mismo metro y la hojita. Perfecto. <risa> Uno, dos, tres. Listo, tiempo. Vamos, arrancando. Este, Veamos que. Este es más tranquilo. Este es más tranquilo, más tranquilo. Pero pues va, va todo bien. Este, este va derechito. Derechito, derechito. Ahí vemos cómo ya, ya ve el final. Ya ve el final y dice: Ahí voy a llegar. Aparecer. También puede que rompa su propio récord. Recordemos que en la ronda pasada tuvo un resto de 40 segundos Está juntos a aproximarse está casi nada, casi nada, casi nada casi listo nada, un poquito, un poquito, tiempo correcto yo tengo 37 segundos 36.59 bien vamos a entonces nos quedamos con 36 correcto ahora vamos a ir muchas gracias profe y nos vamos con el robot máximo Sí, aquí estoy. Perfecto. Y Robot Choco, para que te vayas preparando. Recordamos que el Robot Choco la ronda pasada casi estuvo a punto de, de, de cruzar esa línea, pero se le negó el triunfo. Entonces, ¿Cuál que nos esta... No, no, no. Pero Sabemos bueno. que en esta segunda ronda pueda lograrlo. Entonces, Robot Máximo, uh, esperamos... Está con él, creo que era Leonardo, si no me equivoco. Sí, ya aprendió, ya aprendió. Y lo vemos. Ok. Bueno, tú nos dices para iniciar el conteo. Ponerlo detrás de la línea de partida, hoy, voy, voy. bien. hoy, hoy, hoy, hoy, la pila. Perfecto. Ok. okay. Listo. Así. Perfecto. A tu conteo. A tu conteo, tú nos dices. Listo. Y... Listo. ¿Corre tu tiempo? había baila. Bueno, al menos tenemos que ya baila. Ahí, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. ¿Derecha? No sería conveniente? No sé, música de fondo. ¿Para motivar? Sí, pero... Hay, un, dos, tres. Hay, hay, que, hay que tener cuidado porque la música, como estamos en el en vivo, estamos en, en YouTube, esos es de YouTube se la pasan a cada rato poniendo este, las infracciones por, Ajá, siempre, por, la, por, por la música. Siempre, la Dame nah, si les dijera, la verdad, yo, yo que subo videos, así, ustedes dicen, no, pues es un pedacito de 10 segundos, de esos 10 segundos te agarran 9 segundos, dicen, no, tienes una infracción aquí. No, son muy estrictos ellos. Vemos que de nuevo se queda otra vez un poquillo tímido, eh, ya, ya empezaba a bailar un poco, pero pues vamos a ver, vamos a esperar, aún estás en tiempo, aún tienes bastante tiempo, no Vamos a hacer tiempo de más. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. Pues bueno, ahí más amperaje a las pilas, algo algo nuevo, algo, algo extra, a lo mejor. No sé, quizás les esté fallando a la cantidad de veces que está, que está rotando sus servos. Entonces, igual para que lo tengan en cuenta los demás eh, equipos. Igual que tenga que ver algo con sus con sus servos, con la corriente. Entonces eh, con, recuerden que los sensores que tiene de, de proximidad de, en, en la parte de, de frente tienen que ir libres para que no, no se detenga. Igual quizás sea ese como el problema, ¿no? Que, que yo veo que alcanzo a, a percibir tiempo. Tiempo, correcto. Que alcanzo a percibir como que, que, que bloquea. Entonces igual para que tengan cuidado... De que no, no obstruya nada el, el, los sensores. Bueno, ah, entonces en esta ronda máximo, de nuevo, aún tienes una ronda más, no te preocupes. Entonces, vamos con. El robot Choco. Choco. Es correcto. Y con él terminaríamos la segunda ronda. Así que, pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa con él. Vemos que ahí está el robot Choco Uno Dos Tres Listo, corre tiempo Vamos a ver Vimos que en la primera ronda Tuvo una muy buena actuación Pero pues se le negó el tronco esperamos que en esta segunda Tenga un mejor desempeño No le tenga como miedo a, a cruzar esa línea de meta Y, y, y llevarse un muy buen tiempo recordamos que tienen 160, 120 segundos como recorrido máximo, pueden regresar las veces que gusten. Si podemos observar el recorrido fue bastante limpio, no tiene nada que lo obstruya, va bastante bien a su paso. Listo, está casi nada de cruzar. Aún está muy buen tiempo. Tiene muy buen tiempo. Está casi nada, está casi nada. Está casi nada. Y... ¡Ay, se está cortando la transmisión! Aquí, espérame. espérame. Lo, lo reiniciamos del, del inicio, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Dale, ánimo, la buena vibra, la buena vibra, ya me lo llegas, ya me lo llegas. Y está aún en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo, estamos en tiempo. No, eso de, de, no, no. Ya, no, que, que, que no. Pues, digo, terminó su tiempo Entonces, sí. eh, digo, no no sé, Toño Yo vi que había pasado Pero lo quitaron eh, No, yo sí vi que no, no pasó Sí, lo, lo agarró antes del Antes del tiempo Pero Ajá. bueno, al menos Ya tienen que que Pues va a ser así actualmente. O sea, que si van bien, nada más que les falta Ahí esa parte pero en esta última sí, sí, sí lo van a hacer, yo estoy, estoy seguro. Así que, pues, bueno, este, vamos con la parte de los comentarios de esta segunda ronda. Este, Josué, si me puede hacer el favor. Sí, bueno, eh, chicos, les aclaramos. Nos acaban de eh, mandar el comunicado. Nos están diciendo que las rondas en las cuales pues, no completen su recorrido se les va a asignar un tiempo total de 120 segundos. Entonces, no, no va a haber, eh, como les habíamos comentado, o sea, anulación de, de, del round, sino se les va a colocar el tiempo máximo de 120 segundos. Entonces, eh, recordemos que los tiempos eh, menores son los que van a estar calificando. Y justamente para hacer otra la aclaración de cómo, cómo van hasta ahora estas dos primeras rondas. Entonces, Toño, ¿nos puedes comentar, por favor, el puntaje de estas dos rondas? Ya con la aclaración que nos cierra. Ok, entonces con esto ya tendríamos que... Eh, en primer lugar, ahorita tenemos a la técnica 60, ¿sí? con su robot 8, con 14 segundos, muy buenos. Después tenemos a la técnica 60 con el equipo 9, con 36 segundos. Después tenemos al robot Rapiro con 51 segundos. Y atrásito de él tenemos a kurumas CLT, con 62 segundos. Así que, pues, bueno, que siga la fe, porque como hace dijimos, la fe es lo único que se va, la fe es lo último que se tiene que perder en esta parte de las, de las competencias. Así que, pues, bueno, este, pues, bueno, listos para empezar la ronda final, la ronda, motel, la ronda final, así que, pues, bueno, mucho éxito a todos, tranquilos, vamos a echar la, la, mayor, la mayor suerte y todos los éxitos para todos los equipos. Así que pues bueno, Josué, ¿te encuentras? El micrófono. Listo. Perfecto. Bueno, Listo, ya, volví. Vamos ahorita ya con la tercera ronda. Vamos con el robot Otto Tapia por su tercera ronda. Vamos a ver si ahora sí ya lo logra. Le recordamos que este robot en las, rondas, en las dos rondas pasadas No ha podido completarlo Pero se ha quedado a unos pelitos de completar Así que pues bueno, vamos a hacerlo Vamos a decirle la mejor de las suertes A este robot Tapia eh, Entonces sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y Arrancamos, recordemos que la ronda pasada estuvo a nada, a nada de completar su recorrido y pues esperemos que esta vez lo logre también en los cuatro y les volvemos a hacer como la aclaración en el este caso de que no terminen su recorrido se les asignará un tiempo total de 120 segundos entonces que se sumará a su a su score y pues se tomará el, el tiempo el menor tiempo en cuenta para la clasificatoria entonces este robot auto tiene veo yo un mejor desempeño en esta, en esta última ronda Esperemos que esta vez se sí lo logre. Va okay. bastante buen tiempo. Ahorita vemos que ya va a la mitad. Ya yendo a la mitad, ya es más para allá que para acá. Así que, como dicen ahora sí, a darle las buenas vidas para que llegue. Los salidos. Para, para que la complete. Ahí va. Va, mete segunda, mete segunda, tercera, cuarta, quinta. Ándale, llámelo, llámelo, llámelo. Ahora estamos en el tiempo. Bien, bien, bien, bien, bien. Está casi nada, está casi nada. esperamos sí. que Recuerden, chicos, tienen que cruzar las dos patitas por completo para poder tomarles el sí. tiempo máximo. Y sí, en tiempo. este caso, el robot se debe caer. Listo, tiempo. Okay. Vamos a tomar el, el tiempo yo tengo. Un minuto treinta. Yo tengo uno okay, veintiocho. Vamos a tomarle uno veintiocho, que vendrán siendo noventa y ocho. Perfecto. Perfecto. Muy, bien. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con bueno, el, el robot Uruma CSLT. Este, hola, este, voy a hacer uso de mi. Reglamento escrito que ahorita haciendo las conexiones por accidente que me la y ya, este, ahorita me van a traer otro no sé si me puedan pasar al final Ah, de acuerdo, no sé qué opinas señor? si lo recorremos al final en lo que resuelve ese problema técnico Sí, por mí me parece bien Sí, sí porque Ahí, bueno. conecté, conecté al revés la pila y se dio un ramazo Ah, no, sí, a ver si pasa Entonces, bueno, nada más, pongo que no hay ningún inconveniente con los otros participantes ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, pasemos en el que resuelve su problema técnico, el robot Kruman, con el robot Toby. Ok. Ya lo tenemos. ¿Listo? ¿Tienes tu micro apagado, eh, robot Toby? Listo. Entonces, a tu cuenta, nos dices. ¿Nos dices cuándo estés listo? Este, pues ya no quiere avanzar. Como que se quemó uno de los servos. Checaste tu batería, checaste que todo estuviera bien conectado. Sí. Pues, entonces, yo creo que pues sería, pues como no, realmente pues no, ponerle los 120 segundos? Vemos que no, no, no tiene ninguna respuesta, entonces pues, yo creo que pues, sería como lo, lo, lo conveniente también. Digo, desde la ronda pasada vimos que tenía como dificultades, creímos que las podía resolver, pero bueno, ya vemos que, que, que no se pudo. De acuerdo, entonces, robot RoboTobi, eh, se te coloca el, eh, el punto... Pues, 120 como tiempo que tenemos aquí establecido. De acuerdo, entonces sí. con ese tiempo termina su participación en este eh, torneo de Viper Rest. Y pues muchísimas gracias, robot. Gracias. Perfecto. muy, muy bien. Como quiera, pues sí pasaron aquí los dos minutos. Y los tengo, y ¿Sí si los tomamos. Pues, bueno, vamos ahora con el robot Rapiro, quien ahorita en este momento. Okay. Se encuentra en el tercer lugar. Ahí está. Eh, ok. Ahí va. vamos. Recuerden, chicos, que tiene que pasar todo el robot. Eh, Les recomendaríamos que no lo tocaran hasta que no estén bien, bien seguros. Entonces, a tu cuenta, marcamos el tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Una, dos, tres. Listo. De acuerdo. Sale. Sale, se desplaza bastante bien. Se desplaza bastante bien. Eh, vemos que. Ya tomó una nueva táctica, puso esa barrera para que pueda seguir con el desplazamiento. Estamos bastante bien, se encuentra casi, casi, casi al final y se desvió. Bien, bien, bien, decidió volver a regresar al principio para volverlo a colocar. Y vemos que va bastante bien, aún tiene un buen tiempo. Al parecer puede mejorar su tiempo. Esperemos que no vuelva a dar una vuelta de esas inesperadas, ¿no? ¡Hijo! ¡Híjole! ¡De veras! ¡De veras! Vamos a, lo vuelven a regresar, recuerden. Va, va, vamos. Aún tiene un tiempo, aún tiene un tiempo, recuerda, son 120 segundos los que, los que tienen para completar la trayectoria. Pueden regresar las veces que les gusten. En este caso... Ahí, el robot Rapiro tomó la tomó estrategia de, de, de tomar, de cubrir. Ahí está, ya casi se acerca. Que se acerca que bien, bien, bien, bien. Recuerden, tiene que cruzar los dos. Listo, tiempo. Perfecto. ¿Tiempo, Toño? Yo tengo 93. Bueno, bueno yo pero... tengo uno, uno con 23 segundos. Sí, uno, con sí, uno, uno, es... uno, uno, uno, uno. Eh, que serían 83 segundos. Sí, 83, disculpe, digo sí, 83 porque es... Pues bueno, ahora sí, vamos a pasar ahora con el Por... robot ENC, nx Vamos eh, eh, a su participación el robot en con esta última aparición. Ahora pasamos con ya lo el robot ENX. Gracias. Esperemos que esta vez eh, podamos avanzar de ese cero que, que, que nos ha estado interponiendo. Bueno, a tu conteo. Estamos peores. ¿Tu conteo, para empezar a tomar tu tiempo, tú nos dices. ¿Listo? Ok. Eh, tú nos dices. Eh, pues ya. Ok. De acuerdo. Como les comentábamos, traten de que sus sensores de proximidad estén libres para que no, que no interfieran en, en, en el registro de la señal, pueda desplazarse correctamente. Vemos no, que no quiere avanzar. Sigue resistiendo, se pone a bailar un poco. Se resistió. Se resistió. ese le falté por la barbacoa en la mañana. Está desvelado todavía. Sí, sí, sí. Se quiere dormir, yo creo. <risa> y pues bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Tenemos el tiempo corriendo. Ahí como, como vamos. Muy bien. Ya más de un minuto. Y pues bueno, vamos a desearle la mayor de las de los fibras. Y que le vaya bien al, al robot se desanimen chicos, les pueden, les pueden, les pueden y para que se vaya preparando Luis el robotillo 3000 es el siguiente bueno yo tengo a mí digo para explicar unos segundillos si yo tengo 98 Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos uno. Uno. Ahora sí. Tiempo. Muy bien. Pues bueno, va a ser. Bien, con esto termina su participación el robot NX. Esperemos que, eh, bueno, con esto sea como de, eh, un aprendizaje un y pues podamos resolver en... en estos problemas que, que, que nos han estado presentando, más que nada con los servos, ¿no? Sí. Entonces, muchísimas gracias por tu participación en X. Y vamos ahora con... Sí, el robotillo 3.000. Es es Corrí ah, la pista para poder iniciar del otro lado, pero es las mismas medidas. Okay. Okay. Sí, ahí, ahí tiene la, la regla, muy bien. Perfecto, a tu conteo. Sí. Tiene el pequeño Islay game 1, 2, 3. Ok, Una, dos, tres. okay ahí, ahí vamos. Vamos a ver. Ah, bastante, bastante, bastante okay, se, salida está, de la línea. Sí, se, se, va, se como que se quiere ayudar mucho en la pared. A ver. Es que, a ver, intenta separarlo los libros, porque a lo mejor esa, a lo mejor, sin, sin chocar. No, es, se va es, directo a los libros. A ver, intenta ponerlo otra vez desde el principio. A lo mejor ahí. Ponlo así, más derechito. Ahí va. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí quiere caminar. Bien, vemos que ya vuelve a tomar rumbo. Bien, bien, bien, bien, bien. bien. Esperemos que no, que no rompa ese rumbo. Y uh... y oh, así, otra vez, otra vez, otra vez. Sí se puede, sí se puede. Todavía queda tiempo, todavía queda tiempo. Mira, ya viste que se los libros ya se movió un poco más. Así que pues, otra vez, aplique la misma, aplique la misma. Con el, el, el, la, la, misma, la misma temática. Sí. A veces, a veces nos ayuda, pero a veces no, no nos ayuda, o sea, es un todo. O sea, aquí nos jugamos, como dicen, nos jugamos el, el, el espíritu, todo, el, todo. el alma, todo, todo, todo. Bueno, ya me quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 5, 4, 4 3, 2, 1, Tiempo. Bien. Muy bien. Y con esto tenemos la participación de Luisillo, el robotillo 3000. Muchísimas sí. gracias. Luisillo, ahora con el robot Octavius. Octavius, para ver si pudo solucionar su problema que tenía. Eh, no, no pude. Andaba. este... Eh tornillando los cervos pero unos este tiene el tornillo como atorado y necesito un destructor porque si no se lo voy a correr bueno entonces no sé si nos quieres mostrar o pues sería tal cualmente ponerte los 120 eh, pues no es que no por la, por la anatomía, por así decir por la física del otro este, no se puede arrastrar con la Bueno, pues, vamos a tener que poner los 120 segundos. Y, pues, vamos a esperar para que, pues, para una próxima competencia, un próximo torneo, pues, ahora sí te vaya el, con el mejor de los ex. Sí, sí eso es. Entonces, esa fue la participación del robot Otto, Octavius. Muchísimas gracias. Esperemos entonces que se pueda resolver como es el problema. Entonces, de nuevo tenemos en la pista a la técnica 60 con su robot número 8. Mm, profe, ¿dónde están? Ay, perdón. Aquí preparando. Ahora se me fue muy rápido. Sí. A ver, amigo. ¿Listo? Listos. Espérate. Una. Vamos a su cuenta. Dos. Tres. ¡Turbo! ¡Vámonos! ¡Ay, ok! Eh, regresa a que rompa su tiempo, que hasta ahora tiene un tiempo récord de 14 segundos. Entonces, y quedamos es... pegados. ¡Híjole! Ahora esta está, está ronda no, no, no está en concentrado. Este le pusimos Turbo, pero... Pero creo, creo que ese nitro que le pusieron de más, como que hizo que, que se descarrilara en muchos casos. Ah, <ríe> éxalo, éxalo. Ahí, ahí está, ahí. ahí. ¿Cuánto tienes? Josué, ¿sigues? Vamos a dar unos... Eh, José ¿sigues aquí? Bueno, sí, vamos. sí, perdón, perdón, tenía mi micro apagado Perdón, 40, no. tengo un tiempo de 40 Correcto. 40 Pues bueno, entonces con eso terminaríamos la parte de la técnica 60 El cobot 8 Así que pues bueno, hasta ahorita van en primer lugar Y vamos a seguir viendo ahora el, el, número, el número 9 Ok, ahí va el número 9, amigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 2, 3. 3, listo, tiempo. Pues bien, vemos que sigue con su misma técnica, con su misma estrategia, ir poco a poco, probablemente va a romper su propio récord. Estamos casi a la mitad del ya recorrido. Ya ve el fin, vio el fin. Va, a romper, va a romper su récord, ya ve el fin, ahí va. Se perfila. Se perfila. Sí. Y... y... Tiempo. Correcto. ¿Cuándo tienes? Un este? registro de 25.04. 25, correcto. Pues bueno, profe. Sí, muchísimas Sois gracias. vamos amigo, echándole ganas. Con esto acabamos su participación eh, con sus dos robots. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora con el robot Máximo y el robot Choco. Primero con el robot Máximo. ¿Te encuentras? ¿Robot Máximo? Recordemos que en las otras dos rondas el robot Máximo era el robot más sí, sí, que hemos tenido. Entonces esperemos que resuelva ese pequeño inconveniente. Y la verdad... Nomás está... todavía sigue bailando igual. Pues bueno, vamos a terminar nuestro... pues termina, termina tus tres rondas con un baile y sí, sí. tú también puedes ponerte a bailar con el robot para terminar de la mejor manera posible. Uy, de otra vez conecto la pila. Eh, pero creo que tienes la cámara apagada. Bueno, o no me sales. A mí tampoco me, me, me aparece. Mm, eh, bueno, y para que se vaya preparando el robot Choco Y pues el profe el profe José Para que se prepare porque después de dos ya le toca Vamos es que a resolver su pequeño eh, falla técnica con Ahí está Bueno, ahora sí Tú nos dices Ah, tu tiempo ¿Ok? ¿Cómo nos dices? Perfecto. Ya. Yeah. Ok, Correcto el tiempo. Vemos que bueno ahora se mueve un poquito más que, que hace unos que hace unos unas rondas atrás. Vemos que sigue queriendo bailar, pero como que no queda pie de... nos quedamos a puntito, pero bueno, vamos a terminar de bailar con, con, el, con el robot. Vamos a ir un lado, para el otro, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Así que pues bueno, este... Vamos a esperar a que termine su tiempo reglamentario para colocarle sus, sus puntos, sí. su tiempo correspondiente. Y bueno, que se retire como, como un campeón, con honor hasta el final. Exactamente. Bailando hasta el final, vamos a, vamos a decirle a, a este Eduardo, al, al organizador, para que empezamos a meter la categoría de robot Dance, porque creo que también tendríamos buenos... Buenos competidores. Es <ríe> sí, verdad, ya, ya hay que meter la, la categoría de Robot Bailador, creo. <ríe> sí, yo el creo que sí. Bailarines. Ah, resta poco menos de medio, medio minuto para que termine su participación de Robot Máximo. Me quedan cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias, Ahí. Robot Máximo. Entonces, pues bueno... Esperemos que en próximas ediciones podamos tener, eh, pues ahora sí, ya no bailar, sino ahora es la recio. Es que la computadora cuando lo programo sí camina, pero ya cuando le pongo las pilas no, o cuando le meto otro programa, o digamos, ¿Sí? la velocidad sigue así bailando. ¿sí? Mm, entonces probablemente sea como problema de, de los servos o, o algún parte del código que, que esté como leyendo o compilando mal. ¿no? Yo creo que a lo mejor en este caso también podría ser algo de la pila, porque si dices que cuando te funciona, cuando lo conectas al la laptop, es pues una fuente de alimentación, como lo estás tomando en la laptop. Entonces ya nada más tienes que checar este, la parte, ya sea de los ampe del amperaje y del voltaje que, que requiere, en este caso, tu robot en específico, para poder ejecutarlo pues, correctamente. Así que, pues bueno, vamos ahora con el robot Choco. Y, nuestro penúltimo participante. Y por favor, váyase preparando. Entonces, ¿el robot choco El robot choco se ha quedado a nada. Podemos decir que se ha quedado a nada, a nada. A nada, a nada, a nada, nada. A ver, antes de, antes de, antes de iniciar, eh, acuérdense, cuando lo ponen, esperen a que pase la otra línea, ¿sí? Para poder tomarles el tiempo. Porque si sí lo han hecho muy bien, nada más que lo separan de la línea. Dejen lo que corra todo. ¿Ok? Sí, no queda como lo que le pasó al robot Choco en, en esa segunda ronda, que casi lo cruzaba, pero, pero pues no, no le tuvieron, no le tuvieron fe para que eh, él ¿Qué? pudiera pasar. Pues bueno, este, ¿pueden abrir, eh, prender su cámara, porfa, para poderlos ver? Ahora sí, ya. Perfecto. Éxito, chavos, éxito. Es última ronda. Ustedes pueden, a su cuenta. Uno, dos, tres. Se corre el tiempo. Recordemos que el robot Choco en, en las pasadas dos rondas sí. o se es, estuvo al límite, al límite de, de, de poder completar su, su recorrido. Vemos que, bueno, esta vez más exactamente como las dos pasadas, esperemos que, con mucha fe, pueda cruzar esa línea Que se aproxima, se aproxima. Recordemos que... Necesitan pasar las dos patitas para que se tome en cuenta ese tiempo. De acuerdo, Choco entonces no desesperemos, vamos a dejar que pase justamente, está en lo último, en lo último, esperemos, esperemos, si sí, sí lo pasa, si sí lo pasa, si sí lo pasa. Y está a punto de pasarlo, está a la mitad, está a la mitad, está, a la, mitad, está a la mitad, necesita pasar todo, ¡No, no! necesita pasar <risa> Recuerden que tiene que pasar todo, todo, todo, si no, no, no no vale, como ustedes gusten, aún están a tiempo. Aún les resta casi la mitad del tiempo. Quieren regresarlo y volver a iniciar. Bien, bien, bien. Vemos que de nuevo se le... Se le... Se le, sí. se le, se le mira el, el, el triunfo a ese robot. A ese robot Chocón. Vamos que va bastante bien. Va bastante bien, va bastante bien. Va. Está casi nada, está casi nada, está casi nada. No tiene tiempo, no tiene tiempo, vamos va, va, muy bien, vamos muy tiempo, necesita pasar todo. Y tiempo, Bien. bien. Perfecto. Esa última participación. Eh, vamos tiempo, tu tiempo, Toño. Eh, yo tengo que son 100 segundos. 40, un minuto con 40 segundos. Sí, sí, correcto. Tengo exactamente lo mismo. Perfecto, pues bueno, vámonos ¿Con esta de regreso. De regreso con el profe José. Este, tengo un problema, no me llegó mi Arduino, creo que me voy a tener que retirar. ¿Tengo que ponerlo en pista de todas formas para los dos minutos? Este, De favor. Por... ¿Sí? Pues sí. Okay. Sí, sí pero no vamos a entender porque está muerto. Ah, pues entonces si no se mueve, pues realmente pues serían el poner el 1.20, que son el tiempo, el tiempo que sería, y pues se acabaría con esto su, su ronda. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, ya este, me quedo con el 1.62 segundos de la segunda ronda. Sí, perfecto. Solo se, solo se te va a dar el, el, el 1.20. Muy bien, el 120. Okay. Perfecto. Pues bueno, entonces con esto daríamos fin a la categoría de... de de Race. Race. Y pues bueno, vamos a decir a los ganadores. Eduardo, si sí tienes, estás en el drive, ¿verdad? Sí, aquí ando. Okay. Ahí, por, por favor, si los, nos pudieras ayudar a decir. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a nombrar a los tres primeros lugares, los robots que fueron más rápidos. Y eh, eh, vamos también a comentarles que eh, para la parte de la la, la la premiación final, vamos a eh, hacerlo a las 2 de la tarde. Ahorita solamente informamos resultados. Ok, y pues bueno, comenzamos con el tercer lugar, que es el robot Rapiro del CC Electronics, con un Bien. tiempo final de... 51 segundos que obtuvo en la ronda 1, la ronda con menor tiempo, entonces por eso obtiene el tercer lugar, nuestros amigos de El Robot Rapiro desde Tepic, México. Un aplauso, muchas felicidades. Y pues recuerden que este tercer lugar se lleva su certificación para el RoboJam All Stars para representar a México el próximo 30 y 31 de octubre. Muchas felicidades equipo. Ni siquiera prender su cámara y decirnos unas palabras, el robot. Piro. Ah, pues de eso, muchas gracias por, por esta oportunidad y pues gracias por, por esta competencia. No, pues, todos todo nos es, es nuestro bien. robot. Muy rapiro. bien, muchas felicidades al equipo CC Electronics. Ok, bueno, pues vamos a continuar con el segundo lugar que eh, es el robot de la técnica 69, que obtuvo ¡Ah! un tiempo de 25 segundos en la ronda 3. Entonces, por eso obtiene un gran segundo lugar hasta Irapuato, México. Un saludo, ¡Saludo! al profe Francisco, que obtiene el segundo lugar. ¡No, no, no, no! Excelente, bravo, bravo, felicidades. amigos. Un saludo a todos. Excelente, muy bien. Un, un abrazo, profe, por este segundo lugar. Que al igual que el tercer lugar, obtiene su certificación para el Robojam All Stars. Muchas felicidades. Muchas felicidades. felicidades. Y pues nos vamos con el primer lugar, de que obviamente obtuvo menos de 25 segundos, que. Esta, el primer lugar, su ronda máxima fue la del 14, la, la, la ronda que tuvo menos tiempo con 14 segundos fue la ronda 2, ¿ok? Entonces, Excelente el ronda. primer lugar es para el robot de la técnica 68, igualmente de Irapuato, Guanajuato, obtiene ¡Bravo! el primer ¡Bravo! lugar. ¡Bravo! ¡Felicidades Técnica 60! Sí, hicieron el 1-2, ¿eh? Muy, muy bien, ¿eh? Hicieron ese 1-2. Este 1-2 estuvo perfecto. Sí. Excelente, muy bien. Entonces, muchas felicidades a hasta Irapuato, Guanajuato, y este primer lugar, además de la certificación para el Roboyama All Star, se lleva 25 dólares en efectivo, ¿ok? Muy bien. Muchas felicidades a todos eh, eh, en la competencia, y pues, no sé si quieran decir unas palabras, jueces... Pues eh, bueno, a mí me gustaría comenzar, este, primero que nada, muchísimas gracias por, por invitarnos a ser, aquí a ser jueces y pues también a todos los, los chicos maestros que estuvieron participando, muchísimas gracias por esta ronda, estas tres rondas de Vipers Race, estuvieron la verdad de lo mejor, pues, pudimos estar este, interactuando con ustedes, pudimos también estar bailando, platicamos un pocoquito con ustedes, pero bueno, nos divertimos y eso es lo importante en los torneos de robótica, divertirse y aprender. Así que pues bueno, muchísimas gracias y pues éxito a todos en esta competencia, si compitieron en alguna otra categoría o si van a volver a competir en el, el RoboYam All Stars. Además de, si los vemos en alguna otra competencia, pues también deseales la mayor de los éxitos y las suerte. Excelente, muchas gracias, muchas gracias Toño y gracias a ti por estar aquí en, este, en esta competencia como juez. Y eh, adelante, José, algunas palabras para nuestros ganadores y participantes. Pues, eh, muchísimas gracias por la invitación. Estoy como, como muy contento eh, y muy agradecido de, de, de esta oportunidad. Y al igual que todos los competidores, eh, me muy feliz y la verdad me sorprende que, que chicos como ustedes les estén echando un montón de ganas para, para proyectos así. No se desanimen, quizás pues algunos se pusieron a bailar, otros estuvieron en la casina y terminaron esos recorridos. Pero digo, o sea, todo esto es, es, es parte de, de la robótica, ¿no? Es cosa de prueba y error, prueba y error. Entonces, no, no se desanimen, ya aprendieron muchas cosas, ya les estar aquí ya, ya, ya, ya son lo mejor. Entonces, eh, mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes, muchísimas felicitaciones a la técnica, eh, 60 con sus dos robots, muy, muy, muy sorprendentes esa velocidad. Y pues nada, eh, no me queda nada más que agradecerles a cada uno de ustedes y pues al festejar, técnica 60. Ya es. <risa> Excelente, muchas felicitaciones a todos los ganadores. Y pues por último, antes de cerrar esta transmisión, pues vamos a tomarnos la foto oficial de esta categoría. Entonces les pido a todos que enciendan su cámara para que nos tomemos una foto Ok. Acá todos muy, muy, muy guapos, muy peinados, todos felices. <risa> en, domi okay. en domingo, ¿verdad? En domingo, tan tempranito. Exacto. Vamos a tomar dos. Una cuando les diga y la otra con el saludo de Roboyam, que acá nuestro amigo Toño nos va a decir cómo va. Ok. Entonces, ahí va la primera. Sonrían. Okay. Excelente. Y ahora, Toño, el saludo. Ok. Para, para el saludo de Roboyam, vamos a primero poner la primera mano, la mano derecha, en nuestro hombro. Y, y vamos a decir Rob. Y luego la segunda mano, vamos a ponerla en el otro hombro. Y lo vamos a poner Bo. Y luego vamos a juntar las manos Yam. Va a ser Ro, Bo, yam ¿Listos? Ok. Entonces, okay. Perfecto. Empezamos. Muy bien. Entonces, a tu cuenta, Toño. Ok. Uno... Dos, tres, ro ro, ro, ro, ya, ya. Listo, muy bien. Pues muchas o sea, gracias. gracias a los ganadores. Eh, muchas gracias a todos los participantes. Y nos vemos en un ratito, en dos horas, a las dos eh, tiempo del Centro de México, para la clausura del evento. ¿OK? Pues muchas gracias y nos vemos. Un saludo. Nos vemos. Eh, pregunta, ¿es el mismo link? Eh, no, se les va a enviar oh. un link eh, diferente. ah OK, gracias. Al correo. Gracias. Nos vemos. Feliz domingo. Feliz domingo.